Hola amigos, soy Laura Álvarez, bienvenidos a mi Rincón Mágico. En esta ocasión voy a enseñaros a cómo limpiar de malas energías y de mala vibra vuestra casa o vuestro lugar de trabajo. Apuntar. Vamos a necesitar un cacharrito de barro, es necesario que sea de barro porque el barro re representa la tierra. Vamos a coger una ramita de romero. Vamos a coger ruda, puede ser en aceite o puede ser en planta, unas varitas de incienso. Vamos a quemar laurel y vamos a quemar cáscara del ajo. Para hacer el saumeiro lo vamos a meter todo en ese cacharrito, es importante que sea de barro, y vamos a coger dos carboncillos que venden en cualquier tienda de todo a 100 y vamos a coger un poquito, una bolsita de serrín, o un poquito de viruta que cualquier eh, trabajador de la madera pues nos puede dar un poquito. Y vamos a aprender, vamos a aprender siempre con cerilla. Vamos a aprender el carboncillo y vamos a ahumar. Vamos a pasar con esa mezcla por toda la estancia de la casa o por todos los sitios de la oficina de la empresa o de la nave donde tengamos el trabajo. ¿Vais a notar que estéis más a gusto, que no os duele la cabeza, que no se os carga tanto el pensamiento, que tenéis mejor concentración? Contármelo. Si necesitáis cualquier otro tipo de trabajo más específico, más personal o más difícil porque creáis que hay algo más que una mala vibra o una mala energía, no dudes en llamarme al 671 44 18. Te voy a atender personalmente, de tú a tú, con honestidad, dando la cara y siendo siempre sincera. Te espero en un próximo vídeo.